Bueno, acá en 3 de febrero, junto con el Intendente Diego Valenzuela, con el Intendente también de San Martín, eh, terminando una reunión muy productiva donde juntamos eh, los comités de emergencia, tanto de 3 de febrero como de San Martín. La verdad que es muy importante, el comité de emergencia funciona a nivel nacional, provincial y en cada una de las intendencias, y de esa manera podemos coordinar las acciones, eh, trasladar información, eh, necesidades y estar todo el tiempo al día con la evolución de estos que son los preparativos para, para la llegada del coronavirus con, con mayor este, virulencia y al mismo tiempo lo que tenemos que hacer mientras tanto para sostener los esquemas de la cuarentena. Para terminar aprovecho para hacer un anuncio que, que resolvimos el día de hoy, que fue darle un apoyo a todos aquellos docentes y auxiliares de nuestro sistema este, educativo que tienen tareas de suplencia, por estar en esta situación sin clases eh, no, no están pudiendo hacer sus suplencias, así que los que trabajaron en el año 2019, se prepararon para trabajar y se inscribieron para el año 20, van a poder a través de, de la página web de la provincia eh, inscribirse para recibir una remuneración porque no va a haber suplencias porque no hay clases, pero no podemos olvidarnos de que el sistema educativo lo construyen todos los trabajadores, estén o no en condición de regulares o concursados, así que también de los suplentes nos queremos ocupar dándoles esta asistencia desde la provincia de Buenos Aires.